vale mi proyecto se llama Habit eh, es de, o sea, es como una mezcla entre Rabbit y, y hábitos y nada eso por eso el logo que es como la mascota por así decirlo y Habit lo he hecho con la idea de que los nutricionistas que por ejemplo a los que yo he ido eh, están todavía como muy atrasados tecnológicamente entonces como una aplicación para que ellos puedan gestionar sus clientes, su dieta, su entrenamiento y demás. Eh, todos los nutricionistas a los que he ido eh, me siguen enviando las la dietas en PDF, en Word, en Excel o lo que sea. Y no tienen una manera de enviarlas por online a través de correos, ni PDF, ni o sea, a través de un email ni nada. Entonces por eso he creado Habit. Eh, aquí están un poco los modelos que, que utilizo, el modelo de usuario, de medidas, de, de entrenamiento, de ejercicio, dieta, días de la dieta y las citas. Un poco por encima los endpoints que he creado y los comandos. que He adaptado mi proyecto para que sea con estructura monorepo y aparte para que pase un link al proyecto antes de hacer commit. O sea, un, hace como un pre-commit en el cual detecta que si, hay, que si el linter eh, está dando algún fallo, no deja pusear. Y aparte, tienes que eh, los cómics que hagas tienes que poner un mensaje acorde a unos estándares, que es como, por ejemplo, el estándar Karma. Eh, por aquí eh, os enseño mi, la página principal de mi proyecto, de habits, en la cual voy a iniciar sesión. Con AU0, esta vez con Google, y ten, pasamos a tener el menú del, del, de, la, de nuestra aplicación. Eh, me acaba de sonar eh, un mensaje que tengo configurado del, de AU0 dándote la bienvenida cada vez que, que un usuario nuevo se registra. Eh, bueno, Empezamos por la data, voy a ir un poco rápido porque el proyecto es como un poquito denso, entonces voy a ir haciendo la demo un poco rápido y después ya me paro un poco más a explicar. Tenemos la parte de, de usuarios, donde puedo crear un nuevo usuario o directamente ver los que tengo en la base de datos. Aquí en este caso estamos yo, y bueno, Marco y yo. Eh, la parte de citas, donde puedo ir asignando citas. Eh, dietas para ir creando el menú Y a su, a su mismo tiempo ir viendo las dietas que tenemos eh, Los entrenamientos para ir creando esos pues, entrenamientos que son básicamente un conjunto de ejercicios Ejercicios que tenemos disponibles Y los cuales se pueden ir creando Y un apartado de medidas Bueno, eso es como un resumen Entonces ahora no voy a crear un usuario porque ya lo tengo creado con Marco y va a, voy a ser el que coja de ejemplo. veo por ejemplo a Marcos, eh, como hace tiempo que, que lleva una vida muy sedentaria, le vamos a dar cita para el lunes a las 8 y media, por ejemplo. El número de teléfono, me lo invento y inicio del programa. Y la una sinamuna... Una cita. La cita llega por correo electrónico a el correo que tiene eh, Marcos asignado en su usuario. Entonces le llega el aviso de que ya la tiene. Si en caso de eh, que el, el nutricionista, por así decirlo, no puede ese día, le cancela y le vuelve a enviar otro correo de que eh, su cita ha sido cancelada. Después, bueno, le voy a. Bueno, da igual. Eh, aquí es como una plantilla para crear nuestro menú. Que al Marco le voy a asignar eh, dieta inicial. Instrucciones, lo que sea. Lore. Ipsum. Aquí voy un poco rápido porque más que nada para que veáis cómo se crea. Que si me pongo a crear ahora una plantilla de un menú, tardo la vida. Y le añado la dieta. Al añadirle la dieta, lo mismo. Vuelve a llegar otro correo de que le ha sido asignado una dieta. Aquí, en todos los mensajes, vendrá un Loreison, pero porque me ha faltado tiempo para enviarle directamente la dieta. Eh, aquí la dieta, pues la misma, sale en la base de datos. Los, ent los entrenamientos, primero tenemos que venir aquí y crear los ejercicios. No voy a crear porque ya los tengo aquí bastante bien creados. Y le, creamos a le asignamos a Marcos una un entrenamiento. Pues por ejemplo, día 1, eh, pecho, yo qué sé, por ejemplo. Y aquí hacemos, pues, eh, bueno, cualquier, aunque no sea de pecho. Y le añadimos el entrenamiento. Con el ejercicio igual. Eh, aquí también, no sé si lo estáis escuchando vosotros, pero llegan las notificaciones de que le ha sido asignado un nuevo entrenamiento. Y las medidas, que bueno, ahora no, no le voy a estar asignando medidas, pero es lo mismo. Se le asignan medidas, se queda el registro guardado y aparte se le envía un email. Eh, todo esto se ve reflejado en su perfil. En este caso el que tengo rellenado es mi perfil, que nos venimos aquí lo vemos. Y vemos que tiene una cita confirmada para el día 11 de, del 3 de 2022 a las 6 y media. Estas son sus últimas medidas, de la altura, el pecho, brazo, eh, cintura, cadera y piernas. Aquí es el progreso, que es su última medida eh, en verde y la azul el, la anterior para ver la evolución. Y una gráfica con el peso que ha ido teniendo, o sea, que ha ido perdiendo para ir sabiendo cómo, cómo va el control. Aquí estaría la dieta que le hemos creado, por ejemplo, a Marco. Y el entrenamiento, la parte del entrenamiento, que tiene pues varios entrenamientos, día 3, día 4 y tal. Y nada, esto por así decirlo, como un poco el dashboard. Eh, os voy a enseñar una parte del código que me ha parecido interesante. Un momento, que me la paso para acá. Y que me dijo Marco que podría comentar. Eh, esto no... Vale. Un momento. ¿Veis bien? ¿Necesitáis más zone o algo? Eh, Se ve vale. Bien. vale, vale. Pues, mm, por ejemplo, nos vamos aquí a los usuarios. Eh, aquí. Aquí. Eh, a la hora de crear un usuario, pues le tengo puesto que, que envíe el email y tal. Eh, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos, yo que sé, lo que comentaba antes de un error de LINT, que no le tenemos especificado el, lo que es el tipado de la variable. Si queremos hacer eh, un commit, eh, bueno, un momento, que ahora no sé dónde tengo la terminal. Porque no me sale aquí ahora. Vaya fastidio ahora. Bueno, da igual. La hago desde aquí. Esta terminal, si la veis, ¿no? Sí. Vale. Si yo hago un npm run lint, me detectará el. ¿Eh? Vaya, ahora, ahora me está dando qué okay bien. En un momento. Bueno, básicamente voy a intentar hacer commit directamente. Está guardado. Sí, tengo un cambio. Vale. Git add, git commit. Eh. Vale. Por ejemplo, fish eh, y lo que sea. Así. Intento hacer este tipo de commit. El, el pre commit lo que va a generar es un un comando lint que te dice pues los tipos que tienes que tener bien definidos y el mensaje que no puede ser un mensaje cualquiera sino que tienes que darle un como un... se dice un nombre eh, adecuado a la regla de karma dos minutos Jesús sí ya voy eh, esto mismo y ahora con el buen nombre ya sí tiraría el commit Vale, lo que me está detectando es lo del link, que por eso no me deja. Y aparte, bueno, eso es una parte, lo del el link. Y otra que me comento, que tengo aquí configurada. Eh, un momento. Buah, es que ahora la tengo. Entonces se me ha olvidado sacarlo todo. Vale. Eh, aquí. Un momento. Vale, eh, tengo unas fun funciones eh, um, usando una librería que se llama Class Transform y Lodas, que lo que hace es limpiarme los filtros en las peticiones GET. Con lo cual, eh, yo todo lo que reciba por query params, le paso el play to instance, le paso el modelo que yo quiero que sea acorde el, la respuesta. Y lo que me hace es cogerme los lo query param, me lo filtra y todo lo que sea, o sea, todo lo que no concuerde con el modelo, me lo elimina del, del objeto. Con lo cual yo puedo crear filtros dinámicos eh, sin necesidad de, de estarlo declarando en, el, en la API. Otra, otro ejemplo de ello es un formateo de respuesta para que todo pase por un plainstoyista. Que esto lo que hace es, eh, en, el, en nuestro modelo, todo lo que no tenga el expose, se lo saltará. Y no lo, y no lo incluirá en, el, en la respuesta. Y nada, eso es un poco todo. Uh, diez minutos además de reloj, ¿eh, Jesús? <risa> Ahí sonando la alarma. Sí. Están pues, cundido la noche, ¿eh? Sí, sí, pues al principio de la noche solo tenía lo de la cita, el muñeco este y poco más. Y ya está, no tenía nada más. En toda la noche he hecho las gráficas, las tablas estas, todo. Genial. Y yo tres semanas para hacer tres páginas. <risa> ah, ya, ya tenía experiencia. Está genial, Jesús. Yo, si te parece, eh, solo quiero hacerte un par de preguntas. Eh, ¿Llegaste a emplear alguna librería de maquetación o es todo in-house tuyo? La mayoría es in-house, hecho por mí, pero sí que hay cosas que cogí de muy, eh, por uh -huh. ejemplo, las tablas para facilitarme el este. Pero todo lo demás, las tarjetas y todo son hechos por mí, o sea, todo. Bien, bien. Eh, justo esta parte, estos gráficos, eh, eh, estás empleando, ¿cómo se es llama? El J.S. ¿no? Eh, exactamente. Y me ha gustado mucho el, el muñequito, o bueno, en este caso es el, sería yo. O sería el, yo el, el muñequito es una imagen que como veis no tiene las medidas, y las medidas las maquete con posición absoluta. Que da igual cómo lo pongas, que no... O sea, que estás hecho para que coincida siempre. Muy bien. Entiendo que las peticiones a tu API están, están verificadas con JWT. Eh, no. O sea, ¿cualquiera puede hacer peticiones de, de mis datos a tu API? Eh, ahora mismo sí, porque la verdad que no me ha da dado tiempo... Como dije, he tenido problemas familiares, he tenido poco tiempo y no me ha dado tiempo. Tengo lo del login, lo recepciono en el, el API, pero uh -huh. no lo compruebo. Vale, entiendo, muy bien. En cualquier caso, bueno... Eh... Te podía haber dicho que sí, como ya se acaba el tiempo, quedar bien, pero da igual. <risa> yo te agradezco la sinceridad, aunque bueno, tengo el código fuente, o sea que no podía verificar luego. Vale, eh, yo por mi parte Jesús, nada, bárbaro. O sea, no, no esperaba nada menos que Excelente y desde luego este proyecto es... Eh, o sea, he visto que se han comercializado... Eh herramientas que no estaban ni, ni a la mitad de, de la calidad que hay aquí o sea que eh, enhorabuena porque creo que has hecho muy muy buen